What? Mm -hmm. Uh, muchas gracias. Nada, sí. De hecho, Y Estoy en Madrid, hoy es 27 de octubre y se celebra la media maratón de la mujer. Esta será su cuarta edición y bueno, eh, estoy muy contenta de poder participar en este evento que eh, uno de sus principales objetivos es promover el, la participación femenina en este tipo de eventos, en eventos relacionados con el deporte. Uh, oh, oh, oh, oh. Ahora te digo oh Oh Un oh a oh un pedacito a cada Solo un no pedacito A clasificarse en Tokio 20, -20. ¡¿Vamos, vamos, vamos! Junto a ella, la actual campeona de España, la atleta Alavesa, Elena Loyo. Igualmente, Jimena Martín. Eh, creo que Rosa, Rosy Casado, que está por ahí. Mucha gente ilustre del atletismo máster compitiendo en las pruebas de relevos. Tenemos a varias medallistas y campeonas una de una España. 53 minutos todavía. Así que seguiremos recibiendo muchísimas más corredoras este medio maratón EDP de la mujer Hizo muy buen tiempo para correr pero tenía varias cuestas y entonces en las cuestas te, te revientan las piernas Enhorabuena, enhorabuena a todas esa, esa liebre ni que fama, viene que marcando por ese color rojo. Y estas cobradoras que han querido hacer la prueba Miren, Muy importantes, o sea que, muy simbólicas para todos. No sé, parecía muy plano, Corredora pero plano, nada. Y efectivamente, son 55. Bonito, bonito. Se habrá tirado un Me grupo de los 21 kilómetros 97 metros. Pero justo ahí, un poquito por encima de 1.55.